En los antiguos pueblos nórdicos, las personas podían tener un espíritu guardián, similares a los ángeles custodios. Estos podían ser una jaminya, que determinaba la suerte, una dis que englobaba sacerdotisas, diosas o espíritus como las valquirias, o una filya, un espíritu que seguía y guiaba, mostrando en sueños sobre catástrofes o la muerte. Con el tiempo, esta posición fue cambiando, incluyendo a seres negativos, como troles o valquirias vengativas, que llevaban a la persona hacia su muerte.